¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. soy Carlos Vallejo del canal de Spanish. Y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar contactos eliminados de su iPhone Porque por lo general puede que de pronto nosotros eliminemos algún contacto por accidente Como por ejemplo este contacto que es el de Alba ¿ok? Entonces podemos eliminarlo Eso normalmente lo podemos hacer por accidente o por cualquier razón y aquí no tenemos el contacto de Alba, pero les voy a enseñar cómo ustedes lo pueden recuperar de una manera súper fácil y súper sencilla. Así que sin más, comencemos. Bueno chicos, para poder recuperar lo que vienen siendo los contactos borrados de su iPhone, vamos a utilizar nuestro programa llamado TinoShare data para iOS. Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video y después de descargarlo, de instalarlo y de tener la licencia, vamos a ejecutar el programa como administrador. Bueno, aquí como se pueden dar cuenta, el programa nos da distintas opciones, ya que podemos respaldar y restaurar una red social, también podemos reparar el sistema operativo, pero para recuperar los contactos tenemos tres alternativas. La primera es la de recuperar esos contactos mediante nuestra cuenta de iCloud. Está bastante interesante porque acá le damos clic Iniciamos sesión con la cuenta Con nuestro correo y nuestra contraseña Y ya luego de esto simplemente marcamos los elementos que deseamos recuperar Por ejemplo los contactos También tenemos la opción de recuperar la información mediante iTunes Mediante lo que viene siendo una copia de seguridad Al seleccionar esta opción aquí nos va a aparecer la lista de las copias de seguridad Que nosotros hemos realizado en el dispositivo Entonces ya sería cuestión de seleccionar esa copia de seguridad y de igual manera pues recuperar los contactos los elementos que deseamos recuperar ahora fíjense que en este caso luego de cargar la copia de seguridad y toda la información ya sería cuestión de seleccionar los elementos que deseamos recuperar que en este caso serían los contactos y luego le damos clic a la opción azul que dice iniciar análisis Ahora si por alguna razón el contacto que desean recuperar se queda en alguna parte del sistema operativo del mismo dispositivo Ya tocaría seleccionar esta opción que dice recuperar datos desde dispositivo iOS Aquí conectamos el iPhone a la computadora mesmo. Y una vez en este caso conectado de igual manera vamos a poder seleccionar la información que deseamos recuperar Que en este caso sería única y exclusivamente los contactos una vez seleccionados los elementos simplemente le damos clic al botón azul que dice iniciar análisis y a continuación se va a encargar de analizar el dispositivo. De hecho fíjense que acá indica que se está analizando los datos, por favor espere, entonces ya sería cuestión de esperar a que este proceso de carga finalice que eso va a depender mucho del método que nosotros seleccionemos y de qué tanta información nosotros tengamos ya sea en el dispositivo en la copia de itunes o en nuestra cuenta de iCloud bueno chicos ya después de que TinoShare Data para iOS finalice la búsqueda aquí nos va a aparecer los contactos ok nos indica cuántos contactos ha logrado localizar y en el centro nos indica pues los contactos como tal Y en el lado derecho los detalles de los contactos que nosotros vayamos seleccionando En este caso vamos a tratar de recuperar el contacto de Alba Entonces simplemente seleccionamos ese contacto que deseamos recuperar Podemos seleccionar todos okay? Si queremos recuperar absolutamente todos los contactos nos podemos seleccionar todos Podemos seleccionar varios contactos o podemos seleccionar uno en especial ¿Okay? Ya eso depende de la necesidad de cada quien Simplemente le damos clic a la opción que dice recuperar al PC Claro que si ustedes desean recuperarlo directamente al dispositivo también lo pueden realizar Pero para este ejemplo vamos a recuperarlo al PC ¿Okay? si Seleccionamos una ruta como por ejemplo el escritorio le damos clic en aceptar Esperamos a que en este caso podamos recuperar ese contacto que se ha eliminado y listo, dice que la recuperación ha sido exitosa Le damos clic en aceptar Fíjense que acá en el lado derecho tenemos los números de teléfono de Alba. Entonces ya podemos cerrar el programa Ok, sin ningún inconveniente y ya nos vamos hasta la ruta que nosotros hemos seleccionado. Como se pueden dar cuenta, se nos crea una carpeta llamada ULDATA. Esa carpeta la podemos ejecutar. Aquí vamos a tener eh, el nombre del dispositivo que se ha conectado para esa recuperación y la fecha en la que hicimos esa recuperación. ¿okay? También vamos a seleccionar los elementos que, en este caso, única y exclusivamente son los contactos. Y bueno. Tenemos imágenes, en imágenes va a aparecer la imagen del contacto en caso tal de que tengamos una imagen para el contacto Si no, no va a aparecer absolutamente nada También vamos a tener lo que viene siendo el contacto en formato CSV y en formato VCF Incluso tenemos también la opción de ejecutar en este caso el contacto en formato HTML mediante un explorador web Vamos a ejecutarlo mediante HTML, mediante Google Chrome y bueno chicos, ya después de ejecutar el contacto en formato HTML, vamos a tener pues el nombre, la foto del contacto y lo que viene siendo los números de teléfono, ok? recuerden que mediante el archivo HTML vamos a poder visualizar la información del o de los contactos, ya si lo que deseamos es transferir el contacto a algún dispositivo, ya podemos utilizar otros formatos como los que les mencioné anteriormente, pero como se pueden dar cuenta, hemos logrado recuperar el contacto de una manera súper fácil, súper sencilla, mediante nuestro programa llamado Tinoshare Uldata,